Buongiorno, cari amigo, muy buenos días. El giorno de hoy, un nuevo alenamiento. ¿Qué alenamiento facho? Voy a hacer una gimnástica para elaborarle la espalda. Voy a hacer seis ejercicios consecutivos para tonificar, aunque para rehabilitar la espalda. Las personas que vuelen una espalda bien grossa pueden hacer fare, pueden fare estos ejercicios: prender uno, dos, tres, cuatro ejercicios, abinarlos en tu. Tú puedes prender un peso más più, più, più, più pesante, por ejemplo, con este ligero, pero que voy a hacer la secuencia de los seis ejercicios continuos. Ok, prima de iniciar, vamos a hacer un poquito de, de movilidad en nuestra espalda. Vamos a, a enviarle una información que vamos a hacer con estos ejercicios, que no nos fachamos males, porque. Eh, con la salud no se yoga, no se yoga, no se yoga, no no, no, seamos máquina, digamos siempre fare un piccolo riscaldamento, así nuestro cuerpo está siempre activo, ok, voy a fare, puesto seis ejercicios consecutivos. vamos, lo voy a repetir eh, un ejercicio, lo, lo faccio 5 a 6 vueltas. dopo de tutto quello, faccio una piccola pausa de, de 30 segundos y yo lo, y por total lo repito tres veces, tú a casa lo puedes hacer aunque cuatro veces o puedes prender el ejercicio que más que cual te guste, el ejercicio, el movimiento y lo haces en tu entrenamiento como he dicho prima, ok? Vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar, prendo mi peso, primero que todo, vamos a, primero que de iniciar no, no manca una hidratación con este sole que está haciendo ahora, ah, no te dimenticare de... Describirte de al canal, activar la campanita, lacharme tu comentario. Pablo, los ejercicios no me piacen, me gustan, muy fuerte. Ok, nuestro primo ejercicio. Ok, abro los pies a la misura de la espalda. A la espalda. Voy a inclinar un poco un po el, el peto avante, el aunque uso la fuerza del abdomen. Guarda el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer esto: vamos a hacer el giro. Vamos a. Ok, ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Vamos a iniciar, cogemos, vamos a iniciar, pies a la espesa misura de los hombres o más abierto de, de, de, de la espalda. Piedis a la espesa misura de la espalda. Ok, voy a usar la fuerza aunque del abdomen, ok. pues el abdomen, voy a inclinar el, el busto avanti, avanti, avanti, avanti. Vamos a hacer brazos brazo siempre directo, vamos a hacer esto. uno. 2 3 4 5 6 Rotaciones ahora vamos a abrir 1 lentamente un bolo un bolo, un bolo. 2, 2, 2 2 2 2 3 4 5 6 ok siempre vamos de frente de frente elevación frontal 1 lentamente 2, usa la fuerza del abdomen, 3, 4, 5, 6, ok, siempre, piego el ginoquio, abro un poquito la espalda, vamos a hacer con este ejercicio el, el press militar, 1, 2, 3, 4, 5 6 Ok Vamos a meterle El próximo Un ejercicio de Per trapecio Per trapecio Tu puedes meterle Anche más peso Si lo siente più, più la fatiga Piego el ginocchio esquina schiena directa, solamente la espalda Guarda 1 Vado con 2 3 4 5 6 Perfecto. Y el último vamos a hacer uno desde el manguito rotador. La gente que juega tenis, palabolo, altri-sport donde utiliza mucho tanto la espalda, el bracha que medio que haces estos ejercicios. Tú prende un peso que sea a tu capacidad Vamos a hacer esto. Uno. Piego el esquina directa due, Giro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ok, basta, basta, basta, basta, basta, basta, Se puede sentir el, el, el esfuerzo que hemos hecho a nuestra espalda. Como he dicho prima, tú prende, tú cuando vas a hacer un entrenamiento dirás, el giorno de hoy voy a hacer, voy a hacer gamba y espalda. Prende 2, 2 3 ejercicios de estos que he hecho, lo puedes repetir de, de 3 a 4 vueltas, 3 series de 15, de 20, con un peso, eh, dependiendo de tu capacidad, si quiere hipertrofiar inventarlo grande y grande los y grosos hay que meterle hay que meterle un poco de cargo ok perfecto vamos a hidratarnos vamos eh, voy a repetirlo nuevamente con esta secuencia de, de, de los seis ejercicios per la espalda en español los hombros ah, perfecto qué rico esto, no sé qué cosa es pero está muy rico <risa> no sé qué cosa es, no sé qué cosa es, agua no es, agua no es, agua no es, pero es, es un poco como no sé cuál cosa cosí. Y con este calma, ok, perfecto. Nuevamente, pie, a la es esa misura de la espalda o, più largo, piú largo, tiro el busto adelante, brazo directo, faccio un piccolo círculo, guardalo, qua. va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, abro, abro, abro, bolo, 1, due tre quattro cinque ah, sei lo faccio delato lato così, guarda ok, va uno due tre quattro ah, cinque 6 Ok, pre-militare, pre-militare, abro, abro, abro, abro, abro, puso la fuerza del abdomen y se va Abro un poquito la, la espalda 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok, perfecto Voy a hacer cosas de lado, pueden guardarte 3, 2, 1, vía 1, lentamente 2, 3, solo la espalda 4, 5, 6, 7. Basta, basta, basta. Ok, guarda el otro. El manguito rotador, guarda cual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le repito, estos ejercicios, aunque tú los puedes hacer con una banda elástica, todo depende si. Si tú vas a hacer un poquito de rehabilitación, puedes iniciar primo più terapéutico con la, con la banda elástica. Dopo dopo le ayudas un peso, como este que, que hoy yo cual Son 4 kg, son 1, 2 y cuesta 3. 6 kg, pero se siente, como es una secuencia de gimnástica se siente. Si yo fuese a, a enaré hoy el espalde, eh, solamente eh, podría pues hacer 2 ejercicios. 2, 3, pero le metía un poco un po de peso un poco de peso ok eh, a todas las personas que guardan con este canal gracias veramente porque me ayudan a, a andar avante a mejorar el háchame tu comentario. inscríbete si aún no te has inscrito en este canal voy a hacerlo la última vuelta guarda que ya con la espalda se va está un poco un poquito tónica ¿no? <ríe> si tú la voy a hipertrofiar métele più peso métele più peso hay tre, tres 3 cuatro series de 15, de 12, va disminuyendo el peso più peso Diminuisce la ripetizione, ok. Último, ultimo, ultimo, ultimo, ultimo, ultimo esforzo, ultimo esforzo. Ok, eh, abro il piede più largo che la spalla, inclino il busto avanti, brazo diritto, va 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60, dai 1, 2, usa il abdomen, 3. 4, 5, ah, 6. Ok, ahora, de frente, de frente. Prepárate. 1, 2, 3, 4, ah, 5, último, último, último, y e 6. Ok, ahora, pre-militares, pre-militares. Piego siempre el ginocchio, pierdo siempre el ginocchio, guarda. Ah, abro un poquito de espalda, se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, trapecio, trapecio, trapecio, trapecio. Este, guádalo acá, guádalo como labora, guádalo como labora, se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Último, el manguito rotador, voy la posición de postura. derecho, directo uso la voz del abdomen. Solamente abro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, el pato tres de dos en en Se puede sentir un poquito la, la fatiga a, a nuestra espalda. Vamos a hacer un poquito de, de stretching, de stretching. Si vuelve un poquito de stretching, no, no rimanere, no. No quedar con los brazos así, con la espalda así como robocón, un un poco, suelta, suelta. Así evitamos un poquito de, de lesiones, nos sentimos medio, medio físicamente. Cambia, cambia, cambia de brazo. Cambia, cambia. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a hacer esto así. Avanti. Adelante, adelante. Español, italiano, para un poco de casino y vamos a dietro, dietro, dietro, dietro, dietro. Atrás, atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Vamos, cambio, cambio, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia. Cambia. Cambia, cambia, cambia. Cambia, cambia. Ok, perfecto. Abro, cierro. Chudo, abro, chiudo, abro, cierro, abro, cierro, abro, chiudo, abro, chiudo, abro. Perfecto, hacemos el movimiento, así. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ok, un poquito indietro la espalda, avanti, avanti. Ok, por el giorno de hoy habíamos finito. Gracias veramente a todas las personas que, que, que guardan este video y han hecho esta gimnástica para los hombros. Pueden tonificar, aunque se sirve de rehabilitaciones Y para todo el cuerpo, así al menos le da un poco de orba a tu hermoso cuerpo, a tu bel cuerpo. Gracias, veramente. de cuore, Pablo.